Bueno, pues ya estamos una vez más en así vivo es. y a todo en color. vivo y a todo color, así es. Bueno, pues damos gracias a Dios porque podemos estar aquí, hija. ¿eh? Damos gracias al Señor nuevamente por este nuevo día que el Señor nos da. Sus misericordias son grandes cada mañana. Qué, qué, qué precioso es el Señor. Cada, cada día... Nos, nos muestra su grande amor y su grande poder, su grande misericordia. Amén, así es. Y, y bueno, es, estamos en, en, en esa fe y en esa confianza que el poder del Señor no ha menguado. Es el mismo de ayer, de hoy, de hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a orar eh, después de saludarles. Así es, y sean, sean bienvenidos, amigos. sean bienvenidos sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cabazos. Amén. Y vamos, vamos a orar, porque vamos a orar ahorita, y no solamente al final, porque al final también lo vamos a hacer. Sí, claro. Porque yo quiero que Dios bendiga a aquellos que de antemano toman el tiempo para poder ver y acompañarnos en este video. Sí, amén, amén, amén, así es. Y tú que ya estás aquí con nosotros... Pues te bendecimos en el nombre del Señor. Así y es. permítenos hacer una pequeña oración para que Dios bendiga tu vida. Amén. Padre Santo y Eterno y Maravilloso. Cristo, alabamos su santo nombre. ¿Cómo no darle gracias, gracias, Padre sea, Santo? Señor. Gracias, Cuando usted Padre. pone en la mente gracias, y en el corazón Señor. de las personas poder ver gracias y escuchar su amor y su el mensaje que usted tiene, Señor. Señor Sí, mi Como ese mensaje que Ustedes y el sí, señor. tuvieron Señor oh, Que ese mismo Cristo. mensaje que Le dio al centurión Y que verdad, el centurión Comentó verdad, con usted su sí, Señor, señor oh, mi que Cristo. cada personita Que vea este material Que vea este video Que esté con nosotros en este instante sí, En señor. este momento oh, padre. Que usted bendiga su Allá. vida y a ti te digo Liberación, mi amado, a ti te sí, digo señor, mi amado. En el nombre de Jesús, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición, en recibe el la bendición del, Padre, del Altísimo. Del hijo y de cualquiera que sea Santo. tu necesidad. Gracias Padre, gracias recibe la bendición su amor y su En el nombre del Padre, del Hijo y del sí, Espíritu señor, Santo. Así sea, y a usted, mi señor, damos sí, toda señor. la honra, honra, damos toda la gloria, gloria y, alabanza, y, y damos toda la alabanza. En Cristo sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén, amén Sí, amén, amén, amén. Bueno, pues amén. el tema de hoy Jesús y el centurión Jesús y el centurión Es un pasaje sí. corto Pero con mucho contenido Amén, amén, así es Verdaderamente que es... Tiene mucho, mucho, mucho, mucho contenido y Claro que sí Y queremos compartirlo con usted, Mi amado y mi amada que nos está viendo y escuchando sí, eh, que Lo hará a través de esta plataforma Lo hará a través de las otras plataformas Donde instalamos nuestros videos viveros, Así es y eh, Yo quiero que el Señor Donde quiera que tú te amén, encuentres amén, Donde amén, quiera amén, que tú estés puedas recibir la bendición de la bendición. Reciba la bendición del Señor Amén y recibela por la fe. Recibe la bendición del Señor. Recibela por la fe. Ya que para el Señor nada, absolutamente nada. Nada, nada, es nada es imposible. imposible. Así es. Él es el que creó todo lo que existe: todo, todo, todo. todo todas las bellezas que les presentamos aquí, todas son creadas por el Señor. Así es. Para Él nada, absolutamente nada. Es imposible. No, es imposible para él, así es. Miren nada más que, que, que, que hermosas Qué hermosas montañas ahí. Y cómo se abren paso para que esa agua pueda Amén. fluir por ahí. La mano del Señor es maravillosa. Y Ay, las es que, cascadas que a veces vemos y todo eso que se ve. Maravilloso es, maravilloso es el Señor. Maravilloso. Okay. Pues vamos al tema. Vamos al tema ahí en, en Lucas 8 No, en Mateo perdón, Mateo pues Mateo. Mateo Mateo 8 del 5 en adelante Así es. en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo nos dice así el, el mensaje la palabra entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa Paralítico gravemente atormentado. Fíjate nada más. Qué condición. Y gravemente de ese atormentado. Pero, pero me gusta cómo empieza este pasaje. Que vino el centurión rogándole uh -huh. a, al Señor Jesús. Uh -huh. Pero no era más que su sirviente. No era un hijo. Sí. No, no era su sirviente. Era no, no, no era otro hombre. Estaba bajo sus órdenes. Pero diciendo, mi criado está posado en casa. Quiere decir que lo tenía allí. No, no lo mandó uh, a, a ningún lugar para que lo atendiera. Él lo tenía allí. Y él lugares. lo tenía. Él lo tenía. Él ahí. lo tenía. Uh -huh. y, y, y esto demuestra que este hombre. Tenía sentimientos. Tenía sentimientos amén. Tenía sentimientos de tal forma que se atreve él a ir con Jesús. Sí. sí, ¿Cuán, sí. ¿Cuánto hace falta Así es. en nuestros días que los que están en la autoridad como este centurión uh -huh. que podamos tener pues esa atención por uh -huh. aquellos que nos rodean. Así es. Y más si están dentro de nuestra casa. Y a veces no entendemos esto sí, ¿no? De, de parte del Señor. A veces no sí, lo entendemos. No, no, no, no lo entendemos, se, se toma muy, muy a la ligera, muy desapercibido, como pues como que. Como que no tiene importancia. Sí, ajá. Eh, a los enfermos. Siempre hay que darles una atención especial a los enfermos. Así Entonces, es. Entonces, cualquier persona que está en autoridad y no se preocupa por los enfermos, Ajá. pues uh, algo andaba por ahí. Sí, claro. ¿Dónde muy, está el amor? Muy, ¿Dónde está la compasión? ¿Dó, ¿Dónde está ese amor por el prójimo? Exacto. Pues, ¿dónde? ¿Dónde está el, el amor por el prójimo? ¿Dónde quedó? Porque si no, ese amor por los enfermos. Mira, a, a mí me dolió mucho cuando se suspendieron algunas cosas allá en México. Sí, las. Ya lo de México. Ayudas sociales. Porque, pues, es nuestra patria, es nuestra, no, nuestro país. Claro. Y nos duele lo que pasa en el país. Claro, nos, nos duele, claro que sí. Cuando alguien más, porque. Su antojo lo dijo Fuera las guarderías sí. Fuera las, las, eh, eh, las estancias Sí, sí, sí Córtenle por, el, los medicamentos Por los caprichos, no sé Ay, caray eh, No, no, no hay No hay compasión, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? el eh, eh, Exacto uh -uh. ¿Y cuánta gente No ha podido todavía el día, hoy, el día de hoy, entender esa situación. ¿Cuánta Así es. gente hay Así es. en nuestro México? Y en otros países también, ¿eh? que, que pasa Sí, no, mismo. no, en otros países, claro, claro. Miren, veíamos un, un, un pequeño documental. Ajá. Vamos a hablar de Venezuela ahora. En lo más alto de una montaña, bueno, este no hay la montaña, está ahí la, la, sí. la selva ahí, Ajá. pero el alto de una de las montañas ahí de, de Venezuela En Caracas creo. Eh, En eh, hace más de, pues que sí. fue como, por el año 50. Como el año cincuenta, del, del hicieron un eh, hotel en la parte más alta de, de esa montaña uh -huh. y de ahí pues se ve hacia el caribe y se ve hacia la ciudad hacia el, sí. y bastante la vista alcance no se ve precioso y, y hicieron un teleférico para poder ir para poder ir un teleférico a, a ese lugar uh -huh. y se cerró ese lugar sí estuvo en etapas varias etapas este o sea lo, lo pasaron a a, a compañías de, de, de hoteles y estuvieron funcionando y luego bajó y todo dependía como estaba el estatus el uh, eh, económico financiero por, por, por los, país, dos, por, los uh, por las cuestiones del país, del país sí. de, de las gobernaturas ¿no? y total ahora lo abrieron ya creo que el 18 lo acaban de abrir hace poco uh -huh, uh -huh. pero por más de 50 años estuvo cerrado sí todo nada más por las locuras de, sí, de, a, de algunos personajes, ¿no? De los dictadores. Eh, entonces, y el lugar está, está precios, precioso. Precioso. Unas luces preciosas. Precioso, precioso que está el lugar. Y Venezuela hubo un tiempo en que era un país próspero. Así es. Era un lindo, país donde lindo, la gente lindo país. podía darse lujos como si estuvieran viviendo en algún lugar de, de Europa o sí, en algún sí. otro lugar. ¿Y qué, qué pasa? ¿Qué pasó entonces? Cuidado cuando no entendemos las cosas. Así es. Y es lo mismo que pasa con la palabra del Señor. Y es por eso que yo lo he mencionado hija, uh -huh. muchas veces. Sí. Cuando alguien te predica de la palabra de Dios, más vale que usen la Biblia. Así es. Porque aquí está la autoridad. Ahí está la autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque se cometen muchos errores cuando muchos, no se usa la palabra. Muchos, errores. A, haciendo las cosas a, a mi pensamiento, al creer a, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a tu manera. Y no a la manera de Dios. Eh, exacto. Por eso me gusta este pasaje del centurión de, de que va a ver a Jesús. Y no fue más que por su sirviente. Ni siquiera era familiar de él. Sí. Y en la posición que tenían como parte del ejército, él tenía un montón de, de, de soldados a su, a su mando. A su mando, así es. Él también tenía órdenes de otros tenía más, más arriba. Tenía autoridad. <coughs> Pero él tenía autoridad... Sobre ese, sobre ese grupo de, Sobre ese de, de, grupo de centuriones de, Esos 100 personas que, que él manejaba Exacto uh -huh. Entonces dice ahí en el 7 Sí, en el 7 nos dice Y Jesús le dijo Yo iré y le sanaré Fíjate nada más El centurión va Porque le dice En mi casa tengo un, para, un sirviente paralítico gravemente Y está atormentado, gravemente atormentado. atormentado Es lo que dice ahí en el verso 6 Así es entonces, al escuchar esto de Jesús y al saber que él era un centurión, por las vestimentas que usaban los, sí. los, los, los centuriones, Ajá. Jesús se dio cuenta de, que, de, de quién se trataba. Uh -huh. Dijo, pues yo voy, sí. voy Los sanos no, no, no hay ningún problema. Yo iré y la, la sanaré. Sí, le sanaré. Pero me encanta la respuesta, la respuesta de este centurión. Sí, así es. Póngale mucho cuidado, ponga, abra su oído y, y e imagínese este cuadro. Qué, qué, qué precioso, ¿no? Es qué, como qué, estar viendo este cuadro. Qué, imagínese este cuadro que se anda por ahí. Precioso de verdad. Y que está ahí disfrutando de esta belleza. Entonces, nomás lo? Y qué le, dice, qué le respondió. Respondió el centurión y dijo, Señor no soy digno de que entres bajo mi techo vamos a pausar Sí. no soy digno de que entres bajo mi techo ¿Cómo se sentiría ese hombre siendo un militar uh -huh. sabrá Dios cuántos habrán encarcelado o asesinado pues, eh, por cuestiones de, de su trabajo uh -huh. porque ser un sentullero era un trabajo era un trabajo Ok. A lo mejor él se sentía con manos sucias. Manos sucias. Se sentía indigno. Pero viste que qué hermoso nos dice aquí. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero Así es ojo, ojo, mucho ojo. Uh -huh. ¿Qué le contesta todo este Señor, este centurión a Jesús? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué razón le da? Fíjense nada más la razón que, que este centurión le da a Jesús. Solamente y, eh, di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Gloria al Señor. <risa> Fíjense nada Gloria, más. Gloria Señor. Eh, este centurión tuvo la capacidad de decirle a Jesús nada más di la palabra. <risa> no tiene ni siquiera que ir ni siquiera a, allá bajo mi techo. Porque Él va a sanar si tú nomás lo, lo, sí. lo ordenas, lo, lo, lo, lo dices desde aquí. <ríe> amén, amén, amén, así es, amén. Ah, Qué aleluya, precioso. No. Qué que hermosa es la fe. La fe. Cuando se pone en así, acción. Sí, así es, amén. Y este hombre puso su fe en la acción. Amén. En primer lugar, salió de su casa para ir al encuentro con Jesús. Sí. Yo creo que tenía esos por ahí, eh, espiando a ver cuándo pasaba por ahí Jesús ajá, para, ajá. Ir, para irlo a ver. Así me es, me, me sí. quiero imaginar eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, Exacto. De seguro que le, le dieron el pitazo, ¡Ey, Ahí anda Jesús ya. Ah, ok, gracias. Y, y, que, se arranca y que se arranca a, a, a verlo. Ajá, ¿no? así es. Eso yo me lo estoy imaginando. Sí. Eh, porque la Biblia no, no, no, no, no me lo está diciendo. Eso es de, de mi propia cosecha. <risa> sí, de de lo que yo este, pensando. Con, con, ese, con esa seguridad que, eh. que él decía, ¿verdad? Sí, porque eh. le digo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es como para ponerse chinito. Sí, uno. por eso, por eso, este... Hebreos 11, uno nos dice, es pues la fe, es, es la certeza, la seguridad de lo que se, se espera, espera y la convicción de, de lo que, que no se ve, viendo. esa es la fe, entonces Amén, gloria al Señor. Y luego le dice el por qué, Jesús no le estaba preguntando nada, pero Él le dice el por qué, mm. nomás ni niquiera Di la palabra. Di la palabra, di la palabra. Di la palabra amén. Y que va a recibir la bendición, Pobre porque la va a recibir. Nada más porque va a salir de tu boca. Gloria Señor. Hagan de cuenta que era, ese fue más o menos el, el posible diálogo ah, que más, pudo haber tenido. al Señor. Eh, o, al menos fue la intención amén, que él tuvo. O lo que él ya entendía y sabía de Jesús. Entonces, porque, dice, el verso 9. porque también yo soy hombre bajo autoridad. Le está diciendo, yo también soy hombre bajo autoridad. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que entonces que Jesús tenía la autoridad. La autoridad, amén. amén, así es. Tenía la autoridad. Amén. Y la sigue teniendo. ¿eh? Y la sigue teniendo. No hay El, límite. No, no, no, no hay, no hay límite. límite. Ahorita mismo. Ahorita, no hay límite. Escúchame bien. Te... Ahorita mismo, tú, Aleluya. Tú, tú, tú estás ahí viéndonos a través de este. El Señor eh, aquí está. Si tú está su pones la su fe santo. de centurión Ahí donde tú ah, estás aleluya. Tú puedes recibir la bendición Sí, recibe. Tu hijo, tu hija, o tu familiar, tu amistad recibe. Por la que persona que tú Quieres interceder en recibe este momento Recibe la bendición recibe Porque tú eres que estás viendo A lo mejor es para ti mismo O para ti misma O por la persona que tú sí, quieres amén, y Amas amén, y quieres amén, amén, amén, Y que amén. está cerca de ti o aunque sea a, a la distancia Porque El centurión tuvo que caminar uh -huh. Hasta donde estaba Jesús Así es Entonces dice Porque yo soy hombre bajo autoridad Y tengo eterno. bajo mis órdenes Soldados Y digo a este Ve y va Y al otro ven Y viene Y a mi siervo haz esto Y lo hace Que qué hermoso le puso qué, todo qué, el panorama. Qué, qué bonito, ¿no? Le puso todo el panorama. Yo como estoy bajo autoridad, entonces yo ordeno. Como diciendo a Jesús, tú no más ordenas, pues más sí. dilo. Amén. Es suficiente tu voz para decir. Tienes toda la autoridad. Aleluya, ah, gloria al Señor. Gloria Está, al Señor. Estás entendiendo, mi amada. Alabado y glorificado estás entendiendo, sea el nombre del Señor. Cómo Dios, a través de, de la palabra, a través de la palabra nos dice, nos muestra es el nombre, es el Señor, en el lo que Jesús. Jesús puede hacer aún el día de oh, hoy. Cristo, o sea, la palabra siempre es viva y, y eficaz sí, en amén, cada momento. Amén, amén. En este mismo instante, tú también puedes recibir esa bendición, bendición del Altísimo. Améluya. Tú también puedes en este momento... Estás recibiendo la bendición del altísimo si te atreves a creer como este centurión. Esto es maravilloso mi amada. Esto es maravilloso mi amado. ¿Cómo vamos a dejar de predicar? ¿Cómo vamos a dejar de hablar desde el Señor Jesús? Si la Escritura nos muestra, nos enseña lo que Jesús Bendito puede hacer. Bendito sea su nombre, alabado sea. Lo hizo ayer. Lo hizo antier, lo hace hoy y, y lo, lo hará no mañana. seguir haciendo. Amén. Sí, amén. Y sigue aquí. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Jesús como judío, porque nació en, en una casa judía. Porque humanamente hablando, venía de María y de José. Humanamente hablando. En El nombre judíos. de Jesús. Y eran judíos ellos. Entonces, pero su mismo pueblo no lo entendió. No, no lo entendía. Por eso lo crucificaron. Y no podían dar. Crédito a todo lo que andaba haciendo sí, no, no y no podían creer no, no, no podían dar crédito a todas las maravillas que Jesús andaba haciendo como el día de hoy por eso es tan importante que nosotros podamos usar la Biblia como el documento que nos da la autoridad, la autoridad. y la enseñanza sí, amén. de saber qué fue lo que pasó con Jesús Amén, amén, así es. Decían, ah, pero es un libro que he hecho por los hombres. Porque Jesús no, no, no lo escribió directamente. No existía la imprenta en aquellos años. La imprenta vino a nacer muchos años después de esto. Había los escribas que estaban anotando todo lo que estaba pasando. Por eso ellos usaban los sí. rollos. Amén, así es. Pero el Espíritu Santo usó a esos a esos hombres. Claro, entonces esto es lo hermoso de, de este cuadro, mi amado, mi amada, de que Dios, en alguna forma, en alguna manera, nos está poniendo en la actualidad a nosotros. Así es. ¿Cómo nos pone en la actualidad cuando nosotros podemos leer este libro? Que la conocemos como la Biblia o la Santa sí, Biblia. Amén. Como la palabra amén, de Dios, amén. la que tiene toda la autoridad. Pues yo no puedo entender, no puedo comprender que haya personas que predican desde un púlpito y no están usando las Sagradas Escrituras. Aunque hablen de así ellas. Así es, así es. Hablan de ellas, pero no las tienen en la mano para decir, aquí dice, uh, uh -huh. aquí. Aquí dice, anótalo, subrayalo, y que mire, si, si yo les pudiera mostrar, aquí lo tengo yo subrayado. Sí, amén. si sí, sí pueden ver, ¿verdad? Ok. Amén, amén. Entonces, esto es lo, lo importante de tener la Biblia en nuestras manos. Amén, así es. Porque podemos tener subrayado. Subrayado, sí. Lo que está aconteciendo y lo que es más sobresaliente. Por eso es bien importante el poder hacer el eso. El poder, el poder. Aquí está mi Biblia también. Está mi Biblia. Miren. Y en la mano. Fíjense lo que trae mi esposa ahí, además. Oh, Con qué marcar. Mi lápiz. <risa> ¿Con qué marcar? <risa> mi lapicito, mi lapicito, mi lápiz. Aún aquí, que estamos nosotros hablando. Marcando, que es que... marcando. Lo, lo, lo, lo más... Eh, Ahí subraya. Ahí subraya. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cómo no hacerlo como predicadores de púlpito El usar su santa palabra? No podemos, amén, no, no, no, y no debemos de dejar de usar las escrituras para poder ministrar la palabra del Señor. Sí, amén, así es. Porque no es nuestra palabra no es nuestra propia interpretación sino solamente platicamos o hablamos sí, amén. dando nuestro concepto sí claro de lo que el Señor dice su, a través su de palabra. su santa palabra amén. y amén, lo tratamos, tratamos de ampliar, lo tratamos de poner eh, en un eh, ¿cómo mm. puedo decir? como en un espejo para que refleje uh -huh lo que muchas veces no se puede entender cuando lo leemos y que no tenemos más conocimiento lo, lo, lo magnificamos para para que eh, o sea se, se vea se entienda o sea hacerlo más amplio más eh, que la gente pueda entenderlo que, entenderlo cantarlo para poderlo vivir más más intensamente el mensaje del señor entonces, es por eso que nos usamos la, las escrituras, para poder tratar de ampliar ese mensaje que el Señor tiene. Grande y maravilloso. Porque si nomás lo lees y no le pones cuidado, o todo el cuidado que debiera de ser, a lo mejor se te escapan muchos detalles. Sí. Y eso es lo que tratamos de desmenuzar, de desmenuzar.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 Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que qué tremendo, que qué tremendo, mi amado, mi, mi amada, que las mismas personas que van a una congregación y que escuchan las predicaciones, pero que no asimilan el mensaje. De la manera correcta y adecuada. Sí, porque dice la palabra, pues sí, tienen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no, no oyen. Eh, o sea, que, que pasa muy desapercibido. desapercibido. Uh -huh. es, Entonces, esa es la, están es... pesados los ojos y los oídos a los ¿Sí? cosas espirituales. Sí, sí. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer: es de desmenuzar un poco más con el conocimiento y el entendimiento que Dios nos da. Para que no eh, quede duda de lo que el Señor está tratando de decir. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el 12. Uh -huh. Más los hijos del reino, los hijos del reino, o sea, aquellas personas que ya recibieron a Jesús en su vida, pero que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, uh -huh. serán echados a las tinieblas de afuera. O aquellos que nomás iban. Pues o Aquellos que nada más sí. participaban, que nada más simpatizaban. Uh -huh. O sea, como para, para sentirse bien, ¿verdad? Hay mucha gente que simpatiza nada más y va a un templo. Uh -huh. Va a una congregación. La gente le dice, va, va a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, sí. Cuando la van la al iglesia. templo, y no usan la Biblia, ¿no? ni la gente, ni el pastor. Imagínense entonces qué sí. que, que, que desastre. Y el mensaje, pues sí, tenemos que compartirlo porque todavía hay mucha gente oh, que no, sí. no, no sabe, no entiende, no. Ya estamos en el año 2021. Quiere decir que todos años han pasado desde que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y todavía hay millones y millones y millones y millones y millones. Y millones ...de hombres y mujeres... ...que no han, han entendido este mensaje... ...todavía el día Así de hoy... ...así es este... ...y es que... El, la, ...la paciencia del Señor... ...y el amor por la humanidad... Es, ...es muy grande... ...porque dice que mil años para Él es como un día... Uh -huh. ...y un día es como mil años... ...entonces pues no, no sabemos... ...en el momento en que el Señor venga o nos llame... ...así es... ...entonces y es por eso... Que tenemos la sociedad que tenemos y pues tenemos los gobiernos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque se han olvidado del Dios grande, fuerte y todopoderoso. Poderoso. El cual los pudiera guiar a, a toda verdad. A toda verdad, claro que sí. todos los plagas que hay, enfermedades y todo, pues es, es por la misma desobediencia. Miren, Si se enseñara esto a través del gobierno a aceptar al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador Amén La violencia pudiera disminuir Uf. tremendamente bajaría tremendamente Así El es. crimen ha existido de siempre <coughs> Sí Desde Caín y Abel Sí, sí, porque el, el, el malo ahí ha andado Esa, Exacto Exacto. Entonces, tal vez humanamente no podemos eliminar eso. Pero si estamos lo que sí podemos afir afirmarnos bajo la protección del Señor es con el mensaje de Dios. Si los gobernantes, bien, bien. desde el más pequeñito hasta el más alto que haya en el mundo, entendieran este mensaje. Estos países pudieran ser totalmente diferentes. Sí. Pudieran ser totalmente diferentes. Totalmente diferentes, totalmente diferentes, así es. Es increíble el daño que hay en la sociedad, nada más por el desconocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si hubiera conocimiento, nadie le haría daño a nadie. Exacto, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. No habría ningún gobernante y ningún eh, empleado de gobierno que hiciera o, eh, daño a nadie. Serían Así servidores, es. pues son servidores públicos, pero se sirven nomás del público. Sí, sí, sí, sí, sí. Definitivamente. Aquí y donde quiera, ¿eh? Uh -huh. Donde quiera que tú te pares, donde hay gente humana prácticamente es casi lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Miren, en Europa es increíble. Hay unos templos hermosísimos, ¿eh? uh -huh. unos uh -huh. edificios construidos hace cientos de años. Preciosos. Pero no se predica la palabra de Dios. No se predica. Y son lugares nomás como turísticos, por la belleza que tienen, porque indiscutiblemente que hay sí. belleza. Cómo construyeron estos edificios tan grandes, tan, tan bonitos, tan preciosos, pero no son de carácter espiritual. No. ¿Y la gente va? los Reli lee, Como, como re religión, religiosos, nada más. Nada más. Apariencias. Y se lo digo porque lo hemos visto en los tutoriales que hay. Aún incluso nuestros hijos que, que han viajado a Europa han estado dentro de esos edificios. Y ellos como arquitectos pues les gusta ver. Sí, verle. porque le, les gusta lo, la arquitectura y ver todas toda esas cosas. Pero... Entonces, este es el detalle. De que la gente va a esos uh, templos, pero no más por admirar la belleza del, sí. de, del edificio, pero no porque tengan en su corazón el deseo uh -huh, uh -huh, uh -huh. de escuchar palabra de Dios. Sí. Entonces, así es. Por eso la Escritura nos dice lo que tenemos aquí escrito: más los hijos del reino serán echados fuera. A, a las tinieblas de afuera. afuera. Mm -hmm. Y ahí será el lloro y el cogir de dientes. ¿Por qué? Porque no entendieron. No. no comprendieron. Y no están viviendo la vida espiritual. La vida espiritual que Dios demanda. Así es. Por eso nosotros decimos: no, no te predicamos ninguna religión. No. No te no, predicamos no, no, ninguna no, no, no. religión. No me interesa andarte predicando no. ninguna religión. No, claro que no. Pero sí el mantener tu relación personal, sí, relación personal con, Dios. con Dios. Que tú directamente sí, con Dios tengas esa relación sí. y que te alimentes con su palabra. Sí, Por amén. eso cada predicador, hombre o mujer, porque hay mujeres que también predican, están sí, al frente amén. de una congregación, deben de usar la palabra. Sí, la porque palabra. es la que da la autoridad. Amén. Y da la enseñanza. Sí, amén, amén. Y aquí está lo que Dios quiso decirle siempre a su pueblo. Mm. Y ampliarlo todo lo más posible para que a nadie le quede duda de lo que Dios está diciendo a través de su santa palabra. Por eso podemos bendecir a todos aquellos que están con nosotros. Y como nos está diciendo ahorita Mar. Busca primeramente... El reino de Dios y su Dios, justicia y, y todas las cosas ven, serán por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Así todo es. lo demás va a ser añadido. Todo lo sí, demás. Todo, todo, todo lo demás, demás. Todo, todo, todo, todo. Gracias, Mar por participar. Gracias. Dios te bendiga, Mar. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer, mi amado. Uh -huh. Esto es lo que necesitamos hacer, mi amada. ¿Por qué? Porque... Esto es lo que nos hace uh -huh. el crecer espiritualmente. Amén. Y para poder crecer espiritualmente, tenemos que estar en la palabra. En la palabra. Por eso no podemos darnos el lujo de que nos pediquen nada más con el teléfono, con la tableta, o incluso con, con la computadora. No, no, no, no. Que nos salen con la palabra en la mano. Así es, así Pero es. Pueden decir, Aquí, mira, y, su, y subrayale. Así como yo tengo en mi vida algunas cosas subrayadas. Claro. Y que tú también puedas subrayar en tu Biblia sí, amén. Aquellos pasajes que, que te parecen más interesantes o, o que te impactan impactan más Esto es importante, mi amén. amada, mi amado Amén. Así Esto es. es lo importante y Entonces pues, Jesús le, le dijo al Centurión ajá. Ve, y como creíste, te sea hecho Aleluya. Y su criado fue sanado en aquella misma hora ¿Sí, sí. Gloria al Señor el, el centurión va con Jesús, pero con esa fe, con esa confianza. Por eso, a, antes de eso, le dicen, no soy digno de que entres bajo mi techo. Nada más di la, palabra di la palabra y mi creado sanará. Amén. Amén, amén. Mi y es lo mismo sanará. para ti, mi amado. Es lo mismo para ti, mi amada. Te, y te damos la palabra. Recibe la bendición. Recibe la sanidad. Recibe la bendición. Amén. ¿Qué bendición estás esperando? Pues recíbela. Recibe, recibe la bendición. Estás enfermo, estás enfermo. Pues recibe no, la bendición. Cualquier es problema que tengas, cree en el Señor Jesucristo entonces, y serás salvo. Serás salvo. Aquí en el verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve. Ve, y como creíste, te sea, sea hecho. hecho. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre se va creyendo. El hombre sí, estaba creyéndole. El, el, el hombre estaba creyendo. Y por eso desde un principio me dijo, no soy ni siquiera digno de entrar bajo, que quede bajo mi techo. Uh -huh. Él se sentía indigno de que Jesús fuera a su casa. Sí, sí, así es. No que no hubiera querido, ¿no? de seguro que hubiera querido. Pero dijo, pero basta con que digas la palabra y mi creo sano. Sí, amén. ¿Y cuál fue el Am resultado? Amén, amén. El resultado es Y su criado fue sanado En, en aquella, aquella misma, misma hora. hora Como tú puedes ser bendecido En esta misma hora Amén. En este mismo instante Que tú estás viendo Este programa O esta meditación que estamos haciendo aquí De la palabra del Señor ¿Por qué? Porque sí. para Dios nada no existe es imposible, Nada imposible Nada imposible Nada imposible hay para Él a nosotros nos complace mucho poder de decir esto. Una de las cosas, ahorita tú nos estás viendo a nosotros a través de, de, de tu aparato que estás usando, sea tu teléfono, tu tableta, tu computadora. Pero en los años que estuvimos en la radio, ahí era uh -huh. nada más la, la pura voz. Sí, sí, nada más. Y con la pura voz la gente recibió muchos, muchos amén. milagros. amén. A Increíblemente mí. así. Esto me recuerda a aquella mujer que nos escuchaba. Sí. Eh, y fue aventada por el esposo, estando ella embarazada, y, y cayó de varios escalones. Sí, se fue rodando por, por la escalera. Por la escalera, sí. Y me recuerdo que nos comentaba esta mujer que ella creyó, simplemente creyó uh -huh. en lo que nos estábamos predicando aquella noche. Así es. Y ella fue libre de todo mal porque estaba embarazada y ella, a, su, a su criatura. Cuando nace, una mujercita, le puso milagros Maranata. Milagros por, el, por lo que recibió. Sí, así es. Y Maranata por el nombre del programa que teníamos. El nombre del programa, así es. Era, en aquel entonces, el ministerio, le llamaban el ministerio de fe Maranata. Y por eso le puso maranata a la niña. Uh -huh, uh -huh. Y luego le preguntaban ya cuando creció que por qué se llamaba maranata. ¿Qué, qué es eso? <risa> sí, sí. Y ella tenía eh, que explicarle el de lo que había pasado con uh -huh. ella. Estamos hablando ya de muchos años ¿eh? de, de, de esto. Pero para señores los tiempos no, no, no cuentan como nos cuentan no, a nosotros no cuenta. los, los días y los años. sí Entonces mi amado, mi amada... Es, y era nomás por la pura voz. Ahorita, cuando nos estás viendo eh, y sabes cómo somos. Así es. Entonces, eh, eh, a veces es mejor nomás que escuchen. Sí. Para que sí, ahora sí. la fe sí. se incremente. Sí, se incremente. Que no haya distracción con la vista, porque la, la vista nos, nos, nos distrae. Uh -huh. y, y, y, y entonces, este no pones tu toda la atención, toda la atención, todo el foco en lo que debe de ser, ahorita por ejemplo nosotros en, en la familia tenemos tenemos este tres o cuatro personas tres que tienen tienen problemas de salud uh -huh. eh, voy a decir Estivalis eh, eh, Juan Pablo uh -huh. y Carlos uh -huh. o sea no se me y Guadalajara sí uh -huh. ajá así es eh, y, y Edilio también está está malito algo de su ah, sí. de su intestino un, un hermano sí sí y este y pues vamos a orar en fe uh -huh. en fe ellos no no creo que nos estén viendo y oyendo en este momento pero como quiero vamos a a, a orar por ellos exacto para que el señor tome en sus preciosas manos a, a, a ellos y toque con su mano de poder porque nada imposible hay para él en el nombre de Cristo Jesús declaramos Aleluya. sanidad completa para Estebanis para Juan Pablo para Edilio, para Carlos y todas las personas que Aleluya. estén viendo y escuchando este mensaje que el Señor ponga su mano de poder y sean sanos completamente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, sí, Padre, amén. porque solamente amén. usted tiene la autoridad. Solamente usted tiene la amén. autoridad de sanar y liberar en el amén. nombre de Jesús. Gracias, amén. Padre. Gracias, Señor. La Gracias, sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Aleluya. Toma, como tú esta oración. Aleluya. Y permite que Dios llegue hasta lo más interno vale, de ti, escucha, alabar, o hasta donde ser, es el problema, sea el problema, y salga afuera. En el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Tenemos muchos casetes nosotros, de los que grabábamos del Dios. programa. Que antes era puro cassette Ya no existían los discos, los, uh, los iris. Estamos hablando de, del Antiguo Testamento. Sí, del Antiguo Testamento. <risa> <risa> Somos del Antiguo sí, Testamento sí. De nosotros Pero miren Dios es maravilloso Dios es maravilloso Y a ti te digo mi amada A ti te digo mi amado Pon tu manita ahí en tu pecho Y cualquier necesidad que tú tengas Pon tu mano ahí en tu pecho En el nombre de Jesús Y no importa dónde tú vivas en este instante con tal de que estés viendo ahorita el video. Y va a ser la repetición eres. también, ¿eh? Es, esto no vengua, no, no, no es, es el mismo poder, porque estamos hablando por la fe. Quien ponga su mano Santo, en su pecho. Santo eres. Te decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición, Recibe la que tú estás anhelando y deseando. En Cristo Jesús. Puede ser COVID, puede Gracias ser cáncer, señor, puede ser leucemia, espíritu, puede ser cualquier señor. enfermedad, puede se ser cualquier enfermedad. situación, puede ser una situación en moral, espiritual, Jesús. física. El Señor te Para libera. Dios no hay, hay nada imposible en Cristo Jesús. El Señor te libera. Y a ti te digo, mi amada. En el nombre de Jesús. Y a ti te lo digo también, sano. mi amado. Eres sana. Recibe la bendición. Eres sana, eres sano en el nombre, sano, de, en el nombre de, de, Cristo Jesús. de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Gracias Cristo Jesús. La Recibe la bendición. Gracias, Señor. Donde quiera que te esa encuentres en la cruz del Calvario. No importa la hora que estés Gracias, viendo. Padre. Gracias, Señor. Bendito Recibe la bendición. Nombre. Bendito sea su nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y a usted, Padre Santo, oh, Señor, le damos toda la honra. Le damos toda la gloria y le damos toda, toda la alabanza. Oh mi Cristo maravilloso en Cristo Jesús. es su nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, amén. Señor. Honra y gloria y alabanza. Sean dadas a ustedes. Aleluya. Pues, Gracias, mis amados, gloria, miren, ya, ya han pasado más de 46 gloria minutos. Gloria Señor, gloria al Señor. Y aquí vamos a tener que ya cortar el, esa transmisión. No Bien, porque nos estén señor. corriendo. No no no. no, no, no. nada más porque pues ya, ya tenemos aquí este tiempo de estar aquí con ustedes. Pero Aleluya. reciben la bendición del Altísimo. Mar, Te, te bendecimos en el nombre Dios del Señor. Dios te bendiga, Mar, gracias por compartir los videos, hija. Un abrazo, bendiciones para todos. Y, y pues eh, el Señor amén. les bendiga grandemente y el Señor sigue haciendo milagros y maravillas. Solamente tenemos que acudir amén. a Él. Y para los que lo compartan, que reciban la bendición doble. Sí, amén, amén, claro que sí. Recibe la bendición doble nada más por compartir. Porque estás teniendo compasión por otros Sí, amén amén. Y que el Señor obre maravillosamente En la vida de las gloria personas Que tú compartas este, este material Aleluya, gloria y al Señor Un fuerte abrazo para ti Así es, un fuerte abrazo Bendiciones para todos Y sus amigos de siempre Elida Madrigal Y Rafael Cavazos. Amén, bendiciones Bendiciones, bendiciones Mar Bendiciones Mar